Seguimos aquí con este espacio el toque del mediodía por Telenor Canal 10, Canal 310 a nivel nacional en alta definición, nuestras redes sociales en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Nos honra tener la presencia del de senador de la República Dominicana, por la provincia de Duarte, un hombre que goza de nuestro respeto y cariño, Luego fue, primero fue diputado, primero fue político social, sin pertenecer a ningún partido. Luego se entró a la política para hacerlo formar la ayuda que hacía a su pueblo y fue favorecido como diputado. Ahora como senador fue el más votado, no lo más votado. Lo tenemos aquí precisamente con la situación que hay en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Congreso en sentido general y este nuevo gobierno del cual es parte, que es el PRM encabezado por Luis Abinadel Corona. Senador, bienvenido. Bien, buenas tardes, eh, Veloz. Gracias también por acompañarnos. Eh... Hola, a Roberto. Darle la bienvenida también a Franklin Romero y pues muchísimas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. Senador, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. A la señorita Veloz. Eh, pensé que iba a estar aquí eh, con nosotros, pero se está cuidando mucho ella. Ah, virtualmente voy a estar. Ah, pues muchísimas gracias por la oportunidad, Roberto. Siempre presto a hacer presencia en tu programa y tener un acercamiento con el pueblo a través de las cámaras. Eso es bueno. Senador, eh, quiero decirle antes de empezar el programa que lo veo más renovado, más rejuvenecido. Y eso es bueno. tener senador eh, que esté actualizado no solamente en su pensamiento, sino también en la, en la imagen que vende. Por ejemplo, tuvimos a la senadora Gineva Unigal de Puerto Plata, una señora ya de edad, pero ya dice que es milenio. Cuidado, cuidado. No, no. Sí. O sea, la realidad que una señora... Yo se lo dije a ella es una señora de edad en la política Muy y bien. una señora milenio me gusta esa combinación de que nuestros eh, congresistas estén al tanto a lo que está sucediendo para conectar con la nueva sociedad, no es lo mismo gobernar para el, para el pueblo que gobernó el PLD un pueblo ya con una mentalidad al pueblo que ustedes están gobernando el PRM, que es una generación mucho más contestataria, más moderna, más informada y más educada eh, los tiempos cambian, y claro. nosotros tenemos que cambiar ponernos acorde a los tiempos, y ya los, la chaqueta que antes se usaban aquí abajo, ahora se usan aquí arriba. Se usaba ayer, cuatro ya botones, hasta aquí. Se usaban cuatro botones, se usaba el corte detrás, en el centro, ya no sí. se usa, se usa la, la solapa. La pinza, esto es todo de que la, la, lo que... Exacto, sí, entonces ya. estamos acorde con el tiempo para... Sí. Eh, nosotros, como representantes, tenemos que estar bien representando a nuestra gente la imagen. que nos eligió. La imagen. Eh, la imagen dice mucho y lo que no somos muy dotados de una belleza muy masculina, pues entonces lo que hacemos es que tratamos de vender esa imagen eh, fuerte, esa imagen de realmente lo que somos. Así ve el senador eh, Marte, ¿cómo es? Eh, ay, se me fue el nombre. Antonio. Antonio, Antonio Marte, lo, lo vi también. Eh, de, un tipo que parecía un echador de día, ahora lo veo también. Eh. Ustedes están como asesorados. Es importante ¿viste? sentirse cómodo sí. y, y estar a Senador, corriendo. hay una situación, en, principalmente en, la, en el tema de la Policía Nacional y en la División Nordeste de la provincia de Duarte, con el tema de la designación del de, general Rojas. Llevamos aquí como casi dos semanas, sin un general directo, porque nuestro hermano y amigo Alberto Ten lo trasladaron a Santiago, Correcto. aunque él seguía coordinando de Santiago, pero manejar eh, eh, estas dos provincias... Es un poco difícil. Al final se trajo un general en el cual inmediatamente los movimientos populares eh, plantearon su rechazo por la situación del año 2017 cuando cayó eh, abatido el joven Vladimir, unos 27 años, y que eso quedó esa investigación en el aire. En ese momento estaba el general Cenas Rojas comandando la división nordeste. El, los grupos populares hace un momento, yo decía, que lo felicito porque han hecho las cosas con el proceso debido se reunieron con el director de la policía eh, general San, eh, Edward le dijeron la situación él, él comet, para mí cometió un error de decirle que le dieran 48 horas para resolver esa situación pero aquí sentado ahí eh, Raúl Monegro dirigente del Falpo dijo que el general Sena Roja fue ratificado y que fue motivado por el senador Franklin Romero, por el empresario Niño López y por el eh, dirigente que ahora dirige la parte de, de, de, de agricultura, de Banco Agrícola, nuestro hermano y amigo Tony Núñez. Vamos a escuchar, señor director, tenemos sí, la declaración de, de del Falco, Raúl Monegro, Raúl vamos a escucharla para que... El senador sepa que no fue un asunto de uno. Lo, lo, lo que es, sugirieron al general Sena. En eso, en eso está el senador Franklin Romero, que eh, hay una foto que inmediatamente el sábado eh, se ratificó, hay una foto que está en las redes, hay una foto que está eh, recibiendo al general Serna y hay otros PRMistas como eh, Tony Núñez, está también en, en esa mesa. Eh, Niño López, o sea que eh, prácticamente hay una representación o una comisión del PRM que es lo que están apadrinando y están propiciando eh, que la paz en San Francisco de Macorís sea hoy eh, cuestionada o sea hoy esté en veremos. Nosotros creemos que eh, bueno eh, ahí eh, la director, tranquilidad bajamos que... está en su mano, sí, en la que, mano del director. PRM sí. y creemos que... Esta eh, es, eh, eh, es una acusación un poco delicada que hace Raúl Monegro Porque dice que la paz de San Francisco De hecho, eh, eh, ellos han intentado Yo creo que yo decía también que ustedes deberían de reunirse y ver uh -huh. qué solución Pero uh -huh. dígame usted, senador, la eh, realidad, qué es lo que pasa Mira, Déjame decirte, eh, Roberto, yo vi la entrevista de, de Raúl aquí en tu programa eh, La pude ver a través de la televisión y lo primero es que es cierto que el general Sena Rojas vino aquí recomendado, solicitado por una gran parte del empresariado y parte de nuestro partido. Yo no conocía a general Sena, pero yo sí me hice portavoz en aquel entonces, cuando el asesinato de Vladislav, e incluso lo expresé en la Cámara de Diputados. Y al momento de traer a general Sena, yo desconocía que era que estaba, o sea, no me pasó por la mente siquiera, ahí pequé de. ...de no tener ese conocimiento... Eh, ...yo me entero cuando... ...estamos ya en el sendero del cacao... ...que eh, Alex Díaz... ...hizo una reunión con el director... ...con Edward... Eh, ...los muchachos del Falpo, ...Raúl, Joel y otros... ...y le manifestaron lo que era... ahí es que yo me entero... ...yo hago una parte con el director... ...le digo mire... Eh, ...general... ...yo realmente... ...no sabía... ...que era el general que estaba aquí... ...en ese entonces... Eh, ...pero ya una decisión de usted... Eh, en ese momento él le dice a los muchachos que le den 48 horas para él analizar la situación No para sacar a o ratificarlos, sino para analizar la situación Porque no puede una persona vinculante, no quiero a ese y por así El general tampoco sabía de ese caso, lo desconocía y nos lo manifestó eh, Él me pide a mí que lo ayude con los muchachos del falpo, como tenemos una buena relación Y yo me junté dos horas con Raúl, con Joel y asumí el caso dado la hermandad que existe entre nosotros digo, señores eh, yo estoy en medio hora de una reingeniería en la provincia principalmente en San Francisco de Macorís y lo que menos necesitamos es problemas por qué nosotros ustedes no hacen eh, sacan un tiempecito analizan la situación y vamos a buscar otra salida que no haya un enfrentamiento con la decisión que tomó el director general de la policía ...y vamos a dar un tiempecito, aprovechemos y vamos a... ...que el general está aquí ya y vamos a reabrir el caso de Vladi. A lo cual ellos no mostraron ningún interés en que se reabra el caso de Vladi. Eh, yo le dije, bueno pues, ayúdenme con eso, a ver qué podemos hacer. No, que vamos a quedar mal porque ya subimos las redes, nuestra inquietud... ...que es válida su inquietud y tienen toda la razón. Y si yo hubiese sabido que el general, general que está en ese momento, yo soy el primero que me opongo en ese momento pero desconocí en ese momento, eh, ahora, cuando se hizo la recomendación de quién era. Yo no conocía al general ni siquiera, ni sé quién es, ni tengo ningún interés. Y yo te puedo decir, yo recomendé a un coronel que de aquí de nosotros, para que fuera el... ¿Sierra Sí, sí y lo recomendé. Sí. Y lo recomendé incluso con el presidente. Sí. Pero ya tomaron una decisión ahí, entonces yo no tomo una decisión en la policía. Yo como senador puedo hacerme portavoz de un grupo de personas, ni siquiera a Niño López, ni siquiera a Tony Núñez. Lo que dice Raúl fue porque después que yo me reuní con ellos en su casa, dos horas, yo fui y me reuní entonces en el restaurante con, con el general Sena, que ellos estaban reunidos ahí, y le dije que me había reunido con ellos, que tenía esperanza de que hubiese una, un acuerdo para tener paz aquí, como ellos dicen, que aquí no va a haber paz en Macorís. Mira, yo siempre he defendido lo que Raúl está diciendo, y hay que ser responsable, y responsablemente lo digo, Fui yo que se lo dije, no es lo que está diciendo. Fui yo que le dije, mira a Raúl y a Joel, eh, yo me siento con una gran responsabilidad y asumí esto como si hubiese sido yo, porque yo no conocía al general. Entonces, por eso que él dice que soy responsable de al General. A mí me interesa que aquí haya paz, que haya desarrollo. Y como le dije a ellos, si ustedes empiezan a hacer huelga, pues ya, ¿qué vamos a tener nosotros con eso? Es un retroceso. Yo le reconozco a los grupos populares eh, ...con Raúl y Joel a la cabeza y con Doña Odilí, ...que parte de los logros que nosotros hemos obtenido aquí... ...principalmente en San Francisco de Macorís... ...se debe a los reclamos que públicamente han hecho ellos... ...porque son los que han dado la cara, han sacado la cara... ...para reclamar a los gobiernos lo poco que hemos conseguido... ...pero también deben ser responsables ...que lo mucho que no hemos conseguido también es fruto de eso... ...porque los inversionistas no quieren venir a este pueblo... ...huyéndole a los llamados a huelga... ...que tenemos nosotros... Sí, ...y pero, justamente eh, ahora... ...que estamos haciendo <risa> un remorzamiento la Zona Franca... Eh, ...pues... Eh, ...nosotros no necesitamos eso para nuestro sí, pero, pueblo... Sino, ...yo lo voy a compartir algo... ...porque yo soy de lo que digo que... Y, ...y soy de lo que apuesto a la paz... ...de nuestro pueblo... ...y muchos métodos del Falpo nunca he estado de acuerdo... ...pero en esta ocasión... ...tengo que ser eh, coherente... ...ellos hablaron con usted... ...hablaron con el director... Eh, hablaron con los representantes de los derechos humanos Incluso en el día, este fin de semana Algunas paredes salieron pintadas eh, sí. Como hacen una, un preaviso ¿Por qué no se puede llamar un consenso? Pero eso fue lo que yo traté de hacer. Un pero, pero se puede hacer. Pero, claro, estamos a tiempo. Ab... Eso es lo que necesitamos. Y el mismo general Cena Roja puede es el mismo ne... auto, pedir su eso traslado. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que necesitamos. Pero ¿para cuándo? ¿Vamos a hacerlo sabes, de una vez? ¿Vamos a, a poner fecha Yo me fecha? reúno con Raúl y me reúno con el general justamente para decirle: Bueno, hablé con los muchachos, me dijeron esto. Al otro día me llama Joel me dice: Mira, definitivamente no aceptamos a ese general acá. ¿Y qué yo hice? Dije. Le mandé ¿Pero qué dice nota, el, di el director? Le mandé una nota al director, director, me reuní con los muchachos del falpo y definitivamente no aceptan a... ¿Y qué decisión dice el director de no, la ya policía? No, ¿eh? Ya no he tomado ninguna... No me he juntado con él ni he hablado con ¿Tú el sería bueno, él. sería bueno, senador? Claro que sí. Para, para evitar, porque que el falpo es que bajo, tengo, mira, mira qué sucede. El Falpo lo está haciendo de forma educada. Sí, lo está haciendo de forma educada. Sí, y, ellos están y haciendo el proceso. Claros, y estamos claros. De que sí. Yo los muchachos los respeto mucho y hemos estado juntos en muchísimos llamados. Eh, ellos han tenido mi apoyo, yo he tenido el apoyo de ellos y sí, sí, son eh. parte de lo que estamos pasando sí. ahora tenemos que tener mucho cuidado porque una cosa es aquí la cosa está dividida hay una parte que dicen sí una parte que dicen no entonces no estamos en el medio, como tú dices tenemos que hacer un consenso entre todos claro eh, y buscar, y quizás lo mejor sería así que se tome una decisión ...y mande a otra persona. Yo no tengo inconveniente, yo no estoy imponiendo a nadie. A mí no me interesa ni siquiera que venga para acá. A mí me interesa que mantenga el orden, la seguridad en este pueblo. Entonces eso es... Por eso no hay ningún problema. Yo estoy presto a reunirme con los muchachos, ser ese sí, portavoz, ser bueno que, que, ser Frank, será bueno que Pero que no como, me acusen de que es una imposición mía. No, no, pero se, no, es así. no qué bueno que quede aclarado. porque Por eso es que ustedes, los políticos, deben de ir los medios para que las cosas queden claras. Yo soy mucho más amigo de los muchachos del falpo que de los policías sí, no, porque eso, yo he estado de ese lado yo puedo yo puedo dar fe de eso pero sería bueno ya que le den el seguimiento y termine ese, esa, ese conflicto que ya se ha presentado eh, llamando al director de la policía usted tiene toda la potestad de llamarlo reuniéndose con la gobernadora, el alcalde algunos empresarios, alguna fuerza empresarial y en esta misma semana darle solución una respuesta definitiva. Porque eso, eso debe yo, yo ya, decía en la Z... Cr créeme que el, que el director general tiene que estar informado de todo. Yo decía poder. en la Z, eh, llevé el tema, y me decía Simón, el, el, el abogado Simón, Cándido. Cándido Simón, nuestro amigo, y él decía que Sena no estamos juzgando al general. Ahora bien, y tampoco el director de la policía puede dejarse mandar, es que, es que viene, sí, pero está ¿sabes? bien pero, pero, ahí es que voy como autoridades de ustedes ya el senador, la gobernadora el alcalde, algunos empresarios entendiendo que sí puede haber algún tipo de laceración por parte del FAL por salir a quemar goma o llamar a movilización que no nos conviene a nosotros los que vivimos aquí. No es que, Esos eso llamados a huelga también eran muy populares ya el tiempo cambió, ya ahora hay una ley antiterrorista que esos altos de terrorismo tampoco pueden presentarse. Sí, así. pero como ya que... lo que pasó en la bandera, lo que pasó la presentación de la bandera. Y los muchachos tienen que estar acuerdo porque es lo que yo digo. Los responsables de lo poco que se ha logrado aquí han sido los muchachos del Falco, que han hecho esos reclamos y han expuesto su vida, como la expuso Vladi, como la han expuesto mucho. Y lo poco que hemos conseguido es gracias a ellos, y yo ese mérito se lo voy a dar siempre. Yo lo que llamo es a la convivencia, a que no tengamos un... Un tipo de decir que aquí no va a haber paz en Macorís porque el pueblo necesita paz. Senador, mire, tenemos por aquí las redes, me están por todas sí. partes. Senador Popular, ¿eh? Las redes activas como Senador. Tiene un rating tremendo, Roberto. Gracias a Dios, nos ha favorecido mucho. Estamos a nivel nacional y, y gracias a Dios. Y más cuando ya venimos. Y estoy sintiendo en Santo Domingo también, en los programas importantes de Santo Domingo. Sí, sí. El bueno la... que nos representa. Sí, estamos ahora en la Z, lo saben, el gobierno. De los sábados con Willy Rodríguez. La joven quiere hablar. Sí, vamos con las redes, sí. veloz. Primero redes sociales. Sí, sí, porque tengo mucha gente escribiendo, ¿Sí? me pregunta. Y, y el tiempo, senadores. Bueno, Así es, la primera pregunta del bloque de redes sociales, vamos a ver qué dice, es el usuario William Tejeda 33, pregunta William, ¿por qué los legisladores tienen una AFP propia, que por eso es que no les importa la suerte de nosotros los afiliados y solo dicen que van a modificar la ley 87-01 y no hacen nada? Ahí está la pregunta de William. Lo primero es que no sé cuál es la AFP que tienen los legisladores. Los legisladores tienen seguro como cualquiera. ¿Qué seguro Senado. tienen los legisladores? Eh, me parece... a mí ni siquiera ha salido del Senado. No sé cuál será el que va sí, a salir Pero cuando usted era diputado, ¿qué seguro tenía? Era Humano. Ah, humano. Ah, humano. ¿Qué humano. plan tenía? Un plan premium, un plan premium. Plan premium. O incluso con cobertura internacional. Ah, pero espera, ese senador. Sí. Eso Prima, paga ¿verdad? mucho dinero. No sé cuánto no, paga. Yo renuncié al mío personal porque no podía tener dos seguros. Ok, sí, pero hay algunos que lo tienen. Un plan internacional en dólares que se paga poca eh, gente en el país tiene un plan internacional sí, hay muchas cosas como dicen que ustedes dicen que deben abolir. vamos con la segunda pregunta de las redes ah bueno sí. la segunda pregunta dice lo siguiente senador, ¿cree usted justo que oficialmente no apoye a Dorina Rodríguez con la firma de la carta simplemente para quedar bien con personas que nunca aspiraron a ese cargo ay, ay, Dorina estuvo aquí Mira, eh, y dijo muchas cosas señor sí, señorita veloz déjeme decirle Cuéntame. y quien motiva a, a dorina a que aspire soy yo quien patrocina a dorina en parte para que sea candidata sí, soy yo sí. eh, y quien ha estado detrás de dorina he sido yo sí. ahora yo soy presidente provincial del partido y yo me debo a todos los dirigentes del partido si yo doy una carta solamente por dorina cuando hay otros compañeros aspirando al mismo cargo entonces entienda dónde queda mi posición como No, pero usted hizo la presidente. carta, lo que no la firmó, tengo no, entendido. No, yo no, he hecho, yo no he hecho ninguna carta para ninguno. Ok. No, no. Pero, Ahora, si hay un consenso en el partido, en la comisión del partido, y deciden que sea Dorina, que yo digo públicamente que lo digo, lo que dicen es que yo debo firmar la carta. El que yo firme la carta no va a decir. No va a definir que Dorina sea la, la diputada. Sí, no, no, no, pero no, no, no define. Fue como, como yo le dije a Dorina. No lo define. Pero, de pero un momento, senador. Primero, su partido está en, ya eh, eh, violando la ley. ¿Por qué? Bueno, porque según sí, los estatutos, el 30 días después del de senador o el diputado salir de su curul, tiene 30 días para. No, en dado el caso, la está violando la Cámara de Diputados. Sí, por la Cámara... No, no. El partido... Eh, no, mira, no eh, mira. lo que dice eh, la ley. Mira lo que dice la ley. Dígame que no lo que la ley, dice la ley. Lo que dice el reglamento. Ajá. ¿Qué lo dice que dice el reglamento. reglamento sí. Que cuando hay una vacante, el partido a quien pertenece esa vacante debe someter una terna 30 días después. Ok. Si el partido no presenta esa terna 30 días después, el, el, el, en 60 el, el, días la Cámara de Diputados tiene la facultad de, para nombrar uno entre ellos. Okay. Entre ellos. Exacto. Eh, que el partido no ha cumplido Bueno, es un error del partido Que la Cámara de Diputados no ha cumplido Si el plazo se venció Porque el plazo se vence al momento Empieza el momento de la renuncia Sí, pero Olmedo tiene ya más de 30 días Tiene más de 30 días sí, tiene más sí, 30 El partido debió presentar Nosotros debió presentar aquí una Pero pierna. ahí es que voy ahí es que Usted como presidente Debería de convocar ya nos hemos convocado. Ah, bueno, pues entonces no podemos... Pero mira... Ay, ¿qué sucedió? Porque Homedo dice que quiere colocar a su hermano. Exacto, yo no estoy de acuerdo. Ah, pues entonces el partido dicho, tiene que irse a un otro, Hay otros... Exacto. Sí, pero me gusta su alterna. democracia, pero hay que, hay que aplicarla. Sí, hay que aplicarla. No podemos quedar en el aire porque hay, hay ya, ya tenemos casi dos meses en, en eso. Así es. Y no solamente en la provincia, tenemos cuatro oposiciones vacantes. Y en, la mayoría, en casi en todos los casos, tiene que ser un familiar... Y yo digo, Hay ca el caso de la diputada que lamentablemente falleció, se entiende quizás un tema de que falleció. Pero es otro caso, mira ¿no? el caso de la diputada de, de, de, de, de Mao, ¿verdad? Sí. ¿Qué sucede? La señora tiene dos padres que están en una edad súper avanzada. Tiene dos hijos que no cumplen con la edad para ser diputados. El esposo o ex esposo que está aspirando a la posición y tiene uno, diez o 12 años separado de ella, divorciado de ella. Entonces, allí tenemos un candidato. Que participó, quedó detrás de ella, también del PRM, que está aspirando a la posición, tal como Dorina aquí. Lo lógico sería que nosotros legislemos para que en un futuro inmediato sea la persona que quedó detrás. Y se si acabe eso entonces de que sí, sea un sí. familiar. ¿Por qué la costumbre de poner un familiar? Porque todos sabemos que las campañas se hacen con dinero. Y los candidatos, el que no tiene la posibilidad, hipoteca la casa, hace un préstamo, hace esto. Y si fallece, entonces la familia queda desamparada. Por eso los partidos cubren a, a eso, lo han hecho. Que no es la ley, sino la costumbre que han hecho. ya Por lo tanto, si legisláramos también a favor de eso, sería también un problema. Porque imagínate que tú salgas diputado y si tú falleces, sea tu hijo o sea tu esposa. Tú también estás en peligro. Sí, pero eh, yo digo que eso de invertir esa cantidad de millones, ahora mismo hay una, una decisión del presidente de que se les recorte a los partidos, porque los partidos reciben mucho, acuerdo, mucho dinero. Entonces, si un partido recibe dinero, ¿por qué hay que estar buscando? Porque esa ley que fue propuesta por eh, o sea, esa ley sí, fue propuesta por Peña Gómez para que los partidos no buscaran financiamiento sí, de las empresas. Pero al final lo buscan de las empresas y también del narcotráfico. Sabemos de todo, que hay muchos políticos, no todos. Y de los empresarios. Y de los empresarios. Entonces, y de los que tienen intereses para después es, tener una contratación. Es, es, exactamente. Entonces, ve. si les recortamos. Incluso hay una mejor equidad porque todo el mundo tiene la misma. Aquí hay que cortar donde quiera. Y yo estoy de acuerdo en eso. Hablando de cortar donde apart, apart, quiera, apart, me gustó. Déjame, eso. Déjame, déjame, déjame concluirte con eso. Cuando dice que hay que buscar esos millones, ¿cuánta publicidad tú pones gratis aquí? En Muchísima. ¿Eh? Muchísima. No a, Dorina, por, a, a Dorina le puse publicidad gratis. A Mindre no. Sánchez le puse publicidad a mí gratis. No. Porque usted tenía presupuesto. Ah, okay. <risa> <risa> Entonces debería ser gratis. ¿Pero usted ni la puso aquí? Usted quiero pues, eh, Yo ni la, no, no, ni la puso. No la puso aquí. La puse, El no? senador no se anunció aquí. Yo tengo la factura. De no, pleno, aquí no. Del aquí, yo no. La tengo. aquí no. De ¿Y cómo me anunciaron? ¿De gratis? Bueno, ¿A cambio de qué? Pero, eh, pero déjame decir, déjame eh, decir, senador, decir. usted sabe manejarse déjame, bien su presupuesto. Déjame decirte, sí, pero déjame decirte. Ah. Eh, la, los candidatos son como un artista, son como un producto. Claro. Y un marketing, una estrategia, un plan claro. requiere de, de, de dinero. Sí. Lo que sucede es que la política se hace con dinero, pero no debería ser por dinero. ¿No claro. es, que el, Entonces, es que lo decía top, fuera de la, Usted tiene es que top, como es, servidor, esos tope que se crearon. El político va a servir, no a trabajar. Sí, pero ojalá que todos, por fuéramos, un salario. todos fuéramos así. sí a propósito de eso, me gustan los recortes que usted está haciendo, y estamos claros que un político va a servir. El barrilito, Franklin Romero, senador de la república por la provincia de Duarte. Uh -huh. ¿Sigue o renuncia al barrilito? No, yo lo estoy recibiendo. No, no. Yo sé que lo recibió. Sí. Pero, ¿está de acuerdo con que siga con el barrilito? Si sí, el barrilito o lo eliminan, yo seguiré haciendo mi labor. Sí, tal sí, cual. pero no, no. Pero un no se me vaya por la tangente. Es que no, yo no te voy a decir Senador. que voy a renunciar al barrilito. No, no, Porque pero si usted fuera está de acuerdo. No, pero el barrilito para Franklin Romero. No, pero el digo yo, yo, es yo no. Es que entramos en lo mismo. No, no estamos de acuerdo. Es que no. todos los heladores todos los dicen el barrilito pa, que si fuera para mí. Claro que no es para ustedes, entre comillas, pero ustedes son los que deciden lo que van a hacer él. Sí. Pero eso no, eso viene con un parámetro, no es como lo quiere mencionar, que el legislador recibe Que quiero decir, que, que, que el dinero del barrilito es lo menos que ustedes reciben. Solamente ese seguro internacional, cuesta unos miles en dólares. Que lo quiten, yo no tengo problema. Que, que quiten, el, quiten barrilito. el barrilito. Que lo quiten, yo no tengo problema. O sea, podemos anunciar aquí formalmente que el senador franklin Romero renuncia al barrilito. No, yo no renuncio al barrilito, que lo quiten. Porque yo no voy a legislar en contra de lo que estaba ya ahí para dejar de resolver problemas, que se resuelve, porque es una ayuda realmente que llega. Esa oficina que tú estás viendo ahí, sale del barrilito. Tenemos imágenes ahí, la, ahí la oficina, la oficina mira, más mira, bonita y más grande. Ahí hay 15 empleados, eh, eh, eh, ocho eh, de 8 de ellos. y que tiene una esquina muy bonita, coquetica, chiquitica. Porque, ¿tú sabes por qué? Mira el barrilito, dice 190 mil pesos para pago de local. Nosotros estamos abriendo tres oficinas. Miren, miren qué oficina, Nos me gustó abriendo. la bandera, lo, lo hizo en live. Felicidades. Estamos por abriendo tres oficinas en la provincia De gestión, de representación Sí, pero Frank, escúcheme Senador, eso usted no está haciendo con presupuesto Ni del no, Senado, no, no, no, no, lo, lo, ni eh, del barrilito El remozamiento que estamos haciendo que ver, No podemos no darle ese uso de construcción Entonces, ¿para qué necesita El barrilito? Yo, pero, como amigo Suyo, que, yo pues, le digo, renuncia, a usted le dan 800 mil de pesos Yo estoy de acuerdo en renunciar al barrilito, de esta forma Dígame. Que 10 personas como tú, que quieren Que renunciemos al barrilito, hagamos un consenso Y pongamos 100 mil pesos cada uno yo, y yo, y yo, yo hago, hago hacemos un consenso Y un consejo Que aparezcan nueve amigos más Que estén opuestos a ese barrilito Y hagamos un consejo para llevar ayuda a esas personas Que nos tocan la puerta a nosotros Yo y, Le voy a decir algo le voy si decir tú algo. me consigas nueve personas no, yo, yo pongo los primeros cien mil no, Yo no pongo cien mil Yo consigo más de cien mil pesos De hecho paro, o sea, pero, Perdón, perdón De hecho, yo un humilde, un humilde Servidor público Aquí nosotros hemos hecho ayuda por más de cien mil es más, por más de un millón de pesos Mensual, mensual Y yo como programa me comprometo a hacer mensualmente Cuando uno abre ese teléfono Ese pueblo, usted lo sabe, porque estoy, usted ha participado oye, es lo que da Más de, más da de, de 800 mil pesos Y aquí yo sé que hay gente que aporta Ahora lo que nos ha hecho de forma organizada sí, Sería bueno el patronato Lo hemos hecho, lo hemos hecho. Sí, No, digo yo de forma organizada Que los empresarios se comprometan A dar 10 mil, 20 mil, quizás no 100 mil pero en varios no, empresarios... No, pero vamos cada día que haya 10 empresarios que están opuestos al barrilito, que lo pueden hacer. Bueno, Ahora pregunté, ojalá que no llamen Hablar el teléfono a los pobres. Ojalá, los que, que, no, no, ojalá que no, no, ojalá No, no, los empresarios que llamen, porque los pobres, déjeme decirle, senador, usted lo sabe, porque usted, eh, tengo que aclarar algo, y lo dije antes de empezar eh, la entrevista. Me gusta el look sí. que tiene, está, está bien. No, porque venía el senador para acá. Sí, sí. Usted, sin ser político, siempre ha ayudado a su pueblo. Sí, me gusta. Por eso yo me identifico me con usted, lo ha apoyado siempre... A Franklin Romero, no es político, yo no apoyo político a Franklin Romero. Porque lo conozco desde hace muchos años. Gracias, gracias por la comisión. Y sin gracias. nadie conocer a Franklin Romero, usted hacía escuela, usted ayudaba, usted daba. Usted daba más de 800 mil pesos. Por eso me da lo mismo que lo quiten quite. y lo no quiten Entonces renuncia, no renuncia a eso, haga no, como Faride. Yo su amiga. No, París renunció por una por una presión. Pero, pero no es presión, hay, oye, por una por presión esto presión se bebe no, no. elegante es que no. y bonito es que no. y se ve un cambio. Es que no, mira. Como hizo el presidente aquí, que usted sabe su... que tenemos nosotros que suspender. Usted aquí? no cobra su sueldo, usted lo da. Tú sabes que tenemos que suspender aquí. El presidente lo dijo Pero usted lo hace y y, y, y, y no lo ha anunciado. sabes que tengo su que suspender. Su sueldo, sueldo. Usted, lo, usted lo regala su sueldo, dígame que Yo sí. Yo necesito el sueldo tuyo y de otro también para poder no dar abasto, Antonio para, Marte. Poder, para poder dar abasto. No hago como Antonio Marte. Usted tiene que dar hasta donde usted pueda. Es que hay una cosa no, nosotros damos, que todo lo que tenemos lo recibimos. Todo en la vida es un regalo de Dios. Claro. Y nosotros tenemos que dar al que más lo necesita. Ahora, cuando viene una persona donde me con la necesidad de una operación 50, 60 mil pesos, pues yo lo hago de mi bolsillo. Si yo tengo una ayuda que es del Estado, el dinero de esa misma gente, porque cuando tú recibes algo del Estado, le estás devolviendo a la gente lo que está haciendo. Ahora, si el senador o el diputado que lo reciben en su momento, eh, alguna una ayuda social, eh, le dan un mal uso eso es sancionable también, porque nadie se puede beneficiar de a través de su cargo, ya sea hasta, hasta, hasta la tercera generación, eso es sancionable. Sí, porque no puedo a, venderle al a, Estado. Es a, a, a difícil controlar eso. No se no, controla. No, no, aquí todo no se controla. ¿Por qué los bancos se controlan? No, los bancos. Pero ah, aquí qué? los políticos no se controlan. ¿Por qué cuando controla, tú porque... no pagas el denote? Es difícil. La energía. ¿Por qué cuando el cable tú no lo pagas? Yo tengo el cable cortado y el Telenor hace unos tres meses. ¿Cómo va a ser? Ah, Atención, sí. compadre Eugenio. Porque se me olvidó pagarlo. Pero estoy mejor porque estoy mirando menos noticias. No. Entonces, <ríe> entonces tengo que usar el teléfono. Mira, dice aquí un televidente, señores, pueden llamar. Vamos a abrir la línea. Dos llamadas, vamos a permitir solamente producción. Dice aquí un televidente, eh, pregúntale al senador, primero nos felicita, gracias por el programa. Eh, si el presidente le ha respondido, ¿qué se va a hacer con nosotros, los afectados del fraude de Muné? Por favor, mi nombre es Omar y soy afectado del robo de Muné. Aquí vino. Eh, ¿Quién fue que vino a, a, a, en la campaña? Hace un bulto. Eh, Yalala. Eh, el procurador que lo trajeron en campaña. Sí, vino sí. sí, a. Pero usted, como senador. ¿Qué opina? Porque yo estoy claro con ese caso. Para mí, eso no se va a conseguir un peso porque eso fue un negocio entre partes. No. Pero usted como senador... Estoy, no, yo no estoy de acuerdo contigo. Sí se va a conseguir. Sí o sea, se va a conseguir. ¿Se el va a conseguir que le paguen y, a los ahorrantes de Munez? Claro que sí. El presidente está al tanto de eso. Yo me reuní con el presidente el viernes y hablamos del caso Munez, entre otros casos que tenemos, eh, que en su momento informaremos de lo que vamos a hacer aquí en Macorís. Y él está muy preocupado por eso, incluso te, te podría te enseñar que me escribió y me dijo de algo de MUNED, ese caso MUNED. Eh, yo le presenté una propuesta al presidente eh, a través de un fideicomiso para que el Estado se haga responsable eh, con parte de la reestructuración a la que ellos se acogieron. Y te voy a decir, la reestructuración a la que se acogió la familia Munet, si se firma, se le paga a todo el que tiene menos de 500 mil pesos. De, con la reestructuración entonces ahí viene la parte del fideicomiso yo le estoy presentando al presidente que con los activos que tiene la familia Mune nosotros como Estado nos hagamos responsables y toda la persona eh, reciban su dinero inmediato y el Estado se responsa, eh, Mune se responsabilice con el Estado a través del fideicomiso la marca cuesta un dinero los activos que tienen cuestan dinero pero la marca que tiene el, el monto mayor para lograr los 2.300 millones de pesos con esta reestructuración... O sea, el, cuando usted dice 2.300 millones de pesos, es la deuda que tiene. ¿Qué tiene? O sea, 2.300 millones. millones. O sea, que es, no es como la gente decía, 5.000, no. 6.000 sí, millones. ¿Es por ahí? Sí. Entonces, eh, con esta reestructuración, si se logra la firma de todas las personas, de los afectados, que son unos 11 los que los representan, se le paga de inmediato, la mano de la parte legal, se le paga a todo el que tiene menos de 500 mil pesos. De ya. inmediato. Y ya nosotros entonces tendríamos que negociar nosotros con el Estado para pagarle al resto. Eh, incluso hicieron una propuesta del que le debían 20, darle 18, porque a, a través de la retribución de los activos que tienen por eso está en el escritorio del presidente, yo se lo entregué personalmente y he estado en contacto con algunos de los afectados. Bueno, señores, atención esperanza, yo no, esperanza. La, yo no la veía esperanza, no, pero hay esperanza. ya el senador la acaba de decir. Hay esperanza bueno, velo, y, hay, y hay voluntad Sí, tenemos que irnos, Velo, pero sí, eh, tengo, tengo una, pregunta una última para pregunta para de mi parte, Roberto, y es que en una de las primeras intervenciones del señor Franklin Romero como senador de la provincia ante la Cámara del Senado, él estuvo abogando por la situación del proyecto habitacional Los Aguayos ¿En qué punto parte de el proceso está dicha investigación actualmente. Sí, eh, gracias. Eh, nosotros hicimos la investigación que teníamos que hacer como senadores, eh, la sometimos al presidente del Senado, también se le sometió al Invivienda y ya estaba esperando el informe final de Invivienda, que es que tiene que ser investigación de apartamento por apartamento, persona por persona, si cumplen con los requisitos... Sí, eso está en proceso. Eso, eso está en un eso proceso. Bien. Ya próximamente daremos una información. Pero déjame decirte que esos apartamentos que en su momento se dijo que era para los residentes eh, del Barrio Azul... Barrio Azul. Sorpresa, nosotros vamos a construir los apartamentos del Barrio Azul ahora. O sea, usted está anunciando que el presidente de la República Estoy va anunciando. a construir los apartamentos no debería, de barrio sur. No debería decirlo yo porque le, le corresponde al presidente. No, el senador de la República. Pero le estamos presentando al presidente una reingeniería de obras que vamos a hacer acá en, en, el, en el municipio de San Francisco de Macorís, en toda la provincia, empezando por aquí, que ustedes se van a sorprender cómo nosotros vamos a lograr esas obras en tan poco tiempo que se han venido pidiendo por 20 años y con un presupuesto muy, muy por debajo de lo que serían esas obras. Realizadas. No, Excelente, eh, senador, hay muchas interrogantes que quedan, mucha gente escribiendo. Roberto, tendremos Bellas Artes, ¿Sí? tendremos obra pública nueva, tendremos... Cuando te, te dicen tenemos Bellas Artes, ¿va a ser un local o va a ser el edificio de Bellas edificio Artes? El edificio de Bellas Artes, tendremos fortaleza nueva, tendremos edificio nuevo para los bomberos, tendremos edificio nuevo remozado, que como le digo, es un proyecto que preparé que se llama RRR, recuperación, remontamiento y reingeniería. Y hoy día tenemos un conjunto de arquitectos y, e ingenieros con el ingeniero Amado Ten a la cabeza, preparando un proyecto que en 10 días debemos presentar sobre el presidente. No, pero mire, eh, usted, usted viene preparado hoy para dejarnos con, así como cuando uno lo dejan como los niños. Ah. No, eh, lo ¿Sí? que yo quiero es que cuando el presidente venga y anuncie. En seis meses nosotros estamos inaugurando obras aquí ¿Cuándo se hará el primer consejo de gobierno Con el presidente? Me imagino que se anunciarán a esas obras. Eh, Ya el presidente quiere venir Cuando tengamos todo esto listo Ya. Bueno Roberto, una última pregunta A través de las redes sociales Darwin García dice Pregúntele Franklin que si hay algún plan Para reestructurar la carretera Presidente Antonio Guzmán Hasta la autopista Duarte Control, Eso fe, lo hablé yo eso fe, la, la, la, la carretera del terror yo sí. ahora viajando a la capital, yo tengo miedo Recordemos el helicóptero para irme en el helicóptero la Yo control del helicóptero Entonces no puedo Eso no se puede, ese tramo eso, eso, Mira, eso eh, da, Recordemos eso que da, en la Cámara de Diputados yo presenté una resolución solicitando la ampliación a cuatro vías de la carretera San Francisco Sí, eso fue Controva. cuando era diputado Eso está, eso está ya en, en el despacho del presidente del gobierno pasado y en el de ahora eh, obra pública, nosotros le solicitamos de inmediato, de inmediato, intervenir esa carretera. Yo me paré el otro día aquí a Santiago un hoyo que había tremendo. Le tomé una foto, llamé al, al alcalde y aunque no le corresponde, el alcalde inmediatamente mandó un equipo y tapamos ese hoyo. Pero le corresponde a obra pública, recordemos que son dos meses, todavía obra pública está recibiendo. Sí. Macorín, no, y comenzando a tu pitado alta, se le. Macorino tiene una ayudantía. Porque el gobierno pasado se llevó todas las ayudantías de la provincia. Aquí no hay un rodillo, aquí no hay un greda, aquí no hay una pala. Usted va a esa obra pública, y es solamente una oficina técnica. Y el alcalde no dejó de tra... nada de eso tampoco, ¿Eh? el exalcalde. No, pero una cosa, al alcalde no le toca lo que es pavimentación desde acá hasta Controva. Sí, pero si tiene una red, un rodillo y, Pero puede lo ayudar. está haciendo, lo está haciendo. Sí. Bueno, eh, senador, gracias, muchos temas, pero creo que sí fue importante los datos y la información que usted pudo compartir. Con nosotros. Tenemos que ir a un corte, veloz. Gracias, veloz. Vamos al corte, gracias, senador. Y en breve ya le damos la bienvenida a Navidad y despedimos con un grupo que estará compartiendo con nosotros al final del espacio el toque del mediodía.